Y se lo damos en... 3, 2, 1... Yo, yo, yo, yo, tengo el flow como el MC Man. Vengo aquí a acabar como este espécimen. la voy a clavar como estrella de la NBA. Me siento como Eminem amusando de MGK. ¿Cómo le decimos esto? ¿De evolución? Un poco de freestyle, un poco de hip hop. ¿Cómo le decimos a su falta de lírica y de emoción? Eso se llama envidia en su máxima presión. ¡Oh! Eso es envidia en si reciclo yo, tiene repercusión Por eso hoy yo no vine a reciclar Solo vine a poner la basura en su lugar What? Mira cómo te miro Si hablas de reciclar, mejor que recicles tu estilo Yo tocando, vacilando y rapeando con los rochos Y él llorando por la Red Bull del 2018 Yo no lloro por la Red Bull del 2018 Yo estoy aquí desde la red 2008. Reciclar yo no necesito reciclo y reciclo porque mi ciclo es el infinito. Desde el 2018, mira, sacudo. Tengo flow y yo soy el número uno. Mejor ponete las pilas, pelotudo. Participó en ser mundiales y solo ganó uno. So, solo quedó uno. Gané cinco en 2019, así que quédate mudo. Gané más y gané más, te lo juro. Y ganó este también, mientras que te parto el culo. Mira. ¿Quieren que empiece? Solo está rapeando pelotudeces y quiere que yo tropiece. Eso que soy yo, el que no compite hace 10 meses. No compite hace 10 meses, dejó abandonado a God Level y a FMS. En BDM tampoco aparece el primer bicampeonato, este se lo merece. cuando quiero, vos una cagada. Yo hago mis shows sin necesidad de nada. Si vos haces un show, solo no venden ni dos entradas. ¿Y entonces qué mierda haces aquí? Te informo que estas son batallas de free. Si entonces no te gusta competir, déjanos a los que lo amamos y lárgate, please. Si me gusta, si me gusta, estoy atento. Si me gusta, por eso lo hago y por eso represento. Vine a representar el Kiko argento y devolverle el amor que me dio todo el movimiento.